Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Soy Marcelo Di Marco, tengo estos dos pulgares y un montón de tips de escritura para darles a ustedes. Acá tengo uno que esto lo inventé el otro día, a ver qué les parece como regla memotécnica. Porque por más buena escritora que sea doña Eliana Macías, here Present, a la gente le cuesta mucho ver la diferencia entre escuchar y qué otro verbo. Oír. El verbo oír, exactamente. Eh, Escuchen esto. Si yo les digo, escuchen esto, es como si les estuviese diciendo, presten atención, ¿no? Pero, esto de repente, no lo han oído, digamos, este, con atención. Lo oyeron simplemente. Acá tenemos una pregunta que le hace Eri. Eri bajó la mirada con un dedo, recuerdo las ilustraciones de la cubierta del libro Pensativa. Y de repente dispara esta pregunta. Ese es el único contexto que necesitan ustedes. ¿Qué son los guardianes? ¿Cuál es su misión? Al escuchar la pregunta, Exan alzó las cejas. Acá tenemos entonces que una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Por supuesto que acaba, digamos, por lo que dijimos, al oír la pregunta. ¿Por qué? Porque el oír es simplemente el sentido del oído. Pero vamos a poner acá la... Para mostrarles la revista que se me ocurrió el otro día. Fíjense, ¿cuál es más larga de las dos? Escuchar. Tiene muchas más letras y todo. Entonces, ¿qué pasa? Si esta es la más larga, quiere decir que es la más elaborada. Es la que requiere un poco más de atención. Esta es, digamos, el punto de partida. Oír. Y después, escuchen. Y prestamos atención. La más chiquita es, digamos, la de donde salimos. La más larga escuchar, la que tiene más elaboración, es cuando estamos oyendo, pero oyendo como, con atención. Bueno, ¿Te gustó el tip? Excelente. Excelente. Ahí está, bueno, si está aprobado por Elena, me quedo absolutamente tranquilo, porque la próxima vez que aparezca el verbo escuchar, el verbo oír, me vas a regalar tres barras de cereal, ¿de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Bueno, listo, ahí está. Un abrazo, amigos, sigan compartiendo nuestros programas que les hacen mucho, pero mucho bien. Recuerden, ya después de esta reglita, no creo que tengan ninguna duda. ¿Me escucharon o me oyeron? ¿Ustedes qué opinan? Hasta luego.